El pueblo, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. Bueno, lo de la troika es una de las mayores vergüenzas de toda la historia de la humanidad. Es una cuadrilla de gente que está manejando a millones de personas... ...con una falta total de respeto a la democracia... ...con una, un desprecio absoluto hacia la gente... ...y además el problema fundamental es que... ...no estamos siendo capaces de movilizarnos suficientemente... ...este tipo de manifestaciones son fundamentales... ...pero tendría que haber mucha más gente. Eh, bueno, nosotros estamos aquí... ...porque estamos participando en tanto que Partido de la Izquierda Europea y al mismo tiempo en una iniciativa común con el Foro de Sao Paulo que reúne a las fuerzas de América Latina de izquierda este, para hablar sobre temas que tienen que ver más bien con la inmigración. Pero esto no puede disociarse de las políticas europeas sobre la cuestión también. Y en el trasfondo están todas las políticas de austeridad que están tocando al continente europeo. Eh, lo importante de la cuestión es de que... Nos nos parece que tenemos que movilizar a toda la población a toda la población de los países europeos que están siendo tocados por este por este, esta catástrofe que es esta política eh, que está siendo, llevando adelante la troika que se parece mucho a las políticas de ajuste estructural que hizo el FMI en América Latina en los años 90 cuando la crisis de la deuda, hoy la crisis de la deuda está aquí en Europa y esto otra vez y todavía el FMI que está e ...implementando políticas de ajuste estructural... ...pero esta vez con la Comisión Europea, desde luego... Este, y, ...y frente a ello habrá que tomar, vamos a decir... ...las medidas necesarias para movilizar lo más ampliamente posible... ...y para que la gente entienda bien cuáles son las razones... ...quiénes son los responsables de esta, de esta crisis... ...y este, también eh, proponer algo nuevo, eh, eh, políticas nuevas para poder salir de la crisis. Entonces, este, bueno, la cuestión es de que nosotros quisimos venir a manifestar con los compañeros de aquí de Galicia eh, y mostrar nuestra solidaridad, y no nada más nuestra solidaridad, sino también nuestro compromiso por las mismas la misma luchas aquí en Europa, como las que están llevando a cabo en América Latina. Uh -huh. Bueno, como partido de la reformación comunista de Italia estamos acá en solidaridad al pueblo de España y sobre todo porque estamos todos en la misma lucha contra la austeridad y contra la troika. Estamos aquí varios compañeros de varios partidos de la izquierda europea mostrando la solidaridad al pueblo español y al mismo tiempo también mostrando que Merkel no es Alemania, que también hay fuerzas de resistencia, fuerzas progresistas en Alemania que están luchando contra las medidas de austeridad. En este momento mismo en Frankfurt hay miles y miles de personas confrontándose frente al Banco Central Europeo con la policía, con la represión estatal alemana, defendiendo a una Europa libre, fuera de medidas de austeridad. Y como ya dije, como un acto de solidaridad internacional, una solidaridad europea frente al capital europeo internacional.